Muy buenas a todos, y bueno, aquí estamos otra vez en los próceres eh, Son las 5 de la tarde, temprano en la mañana estuve entrenando con Román eh, por acá en el laguito eh. Eh, dimos unas cuantas vueltas, estábamos haciendo unos 20 kilómetros O oh, lo que vienen siendo, hicimos suave, fue trotar una hora y media Para ser exacto eh, Y bueno, eh, ya estoy, ya te les tengo una buena noticia Y es que ya empecé a acomodar la bicicleta, ya la empecé a acomodar. porque En Instagram quizás suba algunas que otras fotos. Ya tengo caucho nuevo, <ríe> tengo, este, ya compré los pedales, compré las pastillas de los frenos y me faltan los tacos. Eh, que lo voy a comprar en los próximos días. Luego de eso voy a llevar el ring a que me lo terminen de acomodar porque esta semana, como es Semana Santa, no había mecánicos en las tiendas. Así que no están trabajando en la parte mecánica, pero en lo que vaya a llevarla les traigo algo de esto. Vamos a ver dónde está Román, que está entrenando por ahí todavía. Y seguimos. Por otro lado, se volvieron a cambiar la fecha de la media maratón eh, Guarenas. Así que no sé, no sé, no sé exactamente para qué fecha, la van a posponer. Eh, sin embargo, vamos a esperar a ver si las, hace, si las hacen muy prontamente eh, obviamente, sacaré algún video por ahí para el 11 de abril una 5K que va a estar realizando Tribus Café Cultural así que abajo en la descripción eh, los enlaces de Tribus Café para que se enteren un poquito y este, los enlaces para que se inscriban ¡Ah! el entrenamiento, 20 minutos más corriendo Ahora ahí calentando un poquito más los motores y claro, miren esto, esto es, poco de hoja y tira, los roles super secos, se están secando. Se están A ver, otra cosa eh, Me pesé Me pesé y estoy pesando, yo creo que sería como que mi peso intermedio ideal Muy pesado, muy bajo de peso Estoy pesando 65 kilos Más o menos Y bueno, mi índice de grasa está bajito Así que vamos bien, vamos bien y el resto fino